¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! Oh. También hay una carta. Queridos Pepa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Dotty. La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? Tiene ruedas.